¿Esto qué es? Sí. Feliz, día ¡Feliz día sin carro! ¿Y qué significa esto? Nosotros hacemos todo un día sin carros para evitar la polución, para bajar la reducción de gases monóxidos. Ustedes También son... estamos haciendo Ustedes todo ¿Ustedes son los que promueven esto entonces, sí, esta señor, actividad? nosotros somos de la Secretaría de Cultura Ciudadana, y gestión por claro. conocimiento. Muchas gracias. ¿Gracias a usted? Sí. Bueno. ¡Feliz día sin carro! ¡Feliz día sin carro! Bueno, y aquí en la calle peatonal de Bogotá, la séptima, feliz Día Sin Carro todos. ¡Feliz día sin carro! ¡Feliz día sin carro! ¡Feliz Día Sin Carro! ¡Qué bien, qué bien! Bueno, hoy, día 22 de septiembre, jueves, se celebra aquí en Bogotá el Día Sin Carro. Y solamente tienen permitido andar en vehículos, algunos oficiales, vehículos eléctricos y algunos que tienen un permiso especial, solamente pueden andar en vehículo.